La herramienta de V combinar correspondencia está preparada para generar los documentos en formato PDF, pero también en formato Word. Todas las opciones son válidas y lo único que hay que elegir es en tipo de documento, DOC. Entonces, si seleccionamos nombre de archivos personalizados y tipo de documento, .docx, X, pues nos va a generar los documentos a la derecha. Como veis, mientras que se genera, hace un cierto parpadeo porque lo que hace para generar un DOC es crea un documento nuevo, lo abre y lo cierra. Y ese es el efecto que se ve. Pero podemos pulsar sobre cualquiera de ellos y veremos que es el contenido del, del documento en una sola página. La ventaja que tiene hacerlo en Word es que la, el número de páginas de cada documento se calcula automáticamente por las secciones, ya que cuando se hace una combinación por correspondencia se generan las secciones. Vamos a ver que las contraseñas también son válidas para el, los documentos en formato Word. Vamos a generar una, no daría igual, pero vamos a ponerlo con contraseña única. Ponemos, por ejemplo, David. Aceptar. Y entonces vamos a generar de nuevo los documentos. Este es el parpadeo que os decía antes. Es abrirse cierra cada uno de ellos. Y se van generando uno a uno. Y para cada uno de ellos pues se ha generado, en este caso, con la contraseña única. Es importante destacar que para poder abrir un documento hay que cerrar el cuadro de diálogo de la aplicación. Entonces, ahora sí, ya sí podemos hacer doble clic sobre... Lola.doc y cuando se abre nos pide la contraseña. Habíamos puesto única a David, pues escribimos David y ya está. Ya tendremos ahí nuestro documento protegido. Y como decía antes, la forma de protegerlo con una contraseña específica es igual que con el PDF. Espero que os esté resultando interesante y nos vemos en el próximo vídeo del curso. Acordaros de suscribiros, darle a la campanita y compartir. Muchas gracias y hasta pronto.